yo me enseñará, sueño despierto, a la bailar Que colores en verde llevo a la ciudad Mañana dan y no me pienso en surar. No quiero más yo quiero volar Que piso tendrá mi alma si la quiero recuperar Yo no negocio con el más allá llevo a la fecha me verán llegar Somos pocos los locos que no nos queremos arreglar La vida sin locura, no hay vida en verdad Es solo una mentira que vos te inventás Y yo siempre digo que moriré Herida. Si lo no interpreta te mal Por mi viene dar la claridad Solo muestra bien la oscuridad Cuantas sombras me rodearán Al final del día cuando solo llevo una mirada vacía Casado de no poder lleno la encía Ya de sale lo que salía Solo sé que me mataría Si no me quedaba la tinta para una última poesía Se confió el mate Solo por mirarte y por contemplarte cada parte de vos cesarte No sé si lograré saciarte Llenarte de eso me gusta pero quedarme callado me surge más complejo culpa de esa mujer musa de corazón al amor inmune bueno por porque ya me cu re, mi me, me sudo re, que cantar a mi autotune odio los días, las semanas, de lunes a lunes sus mensajes, el ánimo me suben y mi día se resume todo el día pendiente al celular Inducir si alguien me va a hablar O no, quizás es una costumbre que tengo que cambiar Al igual que esperar alguien que no va a llegar la allá no desigual No me mires así, no me miren más Me quiero aislar en un gran glacial para mi corazón enfriar en la ya no desigual No me mires así, no me miren más Me quiero aislar en un gran glacial para mi corazón enfriar ah. nena, Nena, no, ya nada es igual, no me mires así, no me miren más Me quiero aislar en un gran glacial, pa' mi corazón enfriar. Ah. Nena, no, ya nada es igual, no me mires así, no me miren más Me quiero aislar, pa' mi corazón infiar. Ah. Me quiero aislar